Ahora, sí, tal, como les habíamos comentado anteriormente, comenzamos nuestra sección eh, habitual de los lunes eh, con Javier de Floristerías Mayo. Bienvenido una vez más a este 8 más en Salamanca. Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que esta semana que tenemos un día menos, un día de fiesta. Es cortita esta semana, exactamente, exactamente es un poco más la, corta. De sí. suerte, llegan fiestas también ahora durante el mes de octubre y noviembre, sí. importante para, para vuestro sector. Exactamente, sí. Bueno, tenemos ahí a las Pilares uh -huh. y luego a las Teresas el día 15, no se nos olvidemos, ha sido fiestas muy tradicionales. Últimamente se utiliza menos el nombre de Pilar y Teresa, pero yo creo que sigue, sigue habiendo uh -huh. sigue, es, dos nombres muy españoles que siguen teniendo mucha fuerza, y sobre todo en nuestra zona. Exacto. Y la verdad es que nosotros sí tenemos, se anima la venta eh, eh, para estos dos días. Eh, Además este año coincide muy bien, que el 12 jueves... 15 de domingo, si no me equivoco. No, ¿qu sí que es el 15 domingo? Domingo, domingo, exactamente, muy bien. Este. Perfecto, Depende. claro. La verdad es que muy bien para que nuestros clientes puedan, puedan hacer sus encargos y tal, y si quiere que se lo pueda poder servir en el mismo día, también puede ser. Uh -huh. eh, decirle que tienen el artículo que ya conocen nuestro, por supuesto de ramos de flores, centros, las rosas, uh -huh. eh, y acuérdate de aquellas composiciones de plantas que uh -huh. hemos eh, puesto muchas veces en, a través de la pantalla, que son súper originales para regalar, Parte de las orquídeas que se pueden uh -huh. realizar de una o de dos orquídeas y cantidad de plantas de temporada que tenemos ahora muy bonitas, como la que traemos hoy uh -huh. o, o la que trajimos el otro día, que hay plantas muy, muy diferentes. Hemos traído una variedad de crasas también muy curiosas, macetas un poquito más grandes. Bueno, hay unas cosas muy interesantes para poder regalar en estas fechas y, como ves, en un abanico de precios impresionante. Uh -huh. Y además, página web. Estamos Por supuesto, mayoflor.com, ahí, mayoflor para aquí, para uh -huh. cualquier punto de España o de, de todo el mundo, le servimos lo que quiera. Si es en España, ya sabe dentro de la península, con nuestras propias cajas llegan al, al sitio. ¿Te acuerdas que trajimos un día la caja y vimos cómo, cómo eran nuestras cajas para sí, enviar las, los, los trabajos? Uh -huh. Pues se mandan en esas cajas o si no podemos llegar nosotros directamente, lo hacen a través de cantidad de contactos que tenemos en todo el mundo y que son de nuestra plena confianza. Asegurada la confianza y la calidad sí. de Floristerías Mayo para estos días de fiesta o simplemente porque nos apetece regalar, regalar una flor, una planta, una composición, cualquier cosa. También pueden ustedes, aunque mañana no sea ni 15, ni 13, ni 12, puede ser un día especial cualquiera de la semana, no tiene por qué ser ninguno señalado. Cualquier Señores, día, es eso de llegar a la mujer claro con un buen ramo de flores exactamente, víctor exactamente. hace maravillas el efecto que puedes sí, causar sí. Claro, <risa> alegría seguro ¿no? ya veremos lo que cada uno causa el efecto de cause, pero de momento una sonrisa seguro que sí, una sonrisa, sonrisa y un beso que te, de uh -huh. agradecimiento seguro que lo vas a tener fenomenal que no estás hoy javier pues hoy traigo bueno pues he pensado que era un tema importante que yo lleva tiempo uh -huh. con ganas de tratarlo es el tema de este material que es más conocido como esponja, eh, o Mossi o se conoce también por una de las, eh, de las otras empresas que se llama Oasis, Ajá. por cualquiera de estos nombres se conocen a este tipo de esponjas. Y me ha parecido interesante porque llega la época de Los Santos, y Ajá. es yo creo que una de las épocas en las que más eh, el público normalmente lo utiliza. Ajá. Nosotros lo utilizamos durante todo el año para que para nosotros es una herramienta que ha sido revolucionaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, te doy cuento. Existen, lo primero, dos tipos de materiales que quiero que se distingan muy bien. Uno que es para flor seca, que si uh -huh. tú tocas es muchísimo más denso, uh -huh. mucho más denso, y otro que es para flor mojada, para, para, para las flores... Eh, Natural, que es esta, eh, que es, es para. Se, se humedece. Una vez que está humedecido, conseguimos esto. Y quiero que, que, que, que, que veas la diferencia sí, sí. de peso de una a otra. Claro. Y esto no es la nada. mitad. ¿Y este pesa.? Muchísimo. Bastante. Esto llega a aumentar en peso y en absorción de agua 30 veces. Sí, sí, fácil. Eh, con lo cual conseguimos absorber mucha agua. Veo que estás goteando. Mira, sí, la está razón goteando. por la que goteas, y esto me interesa explicar muy bien, es esta. ¿ves? Si yo lo coloco en esta posición, nos va a gotear. Pero si lo tengo horizontal, ah, vale. no. Esto siempre tiene que estar horizontal. ¿Y por qué? Y lo voy a explicar aquí detrás. Bueno, aquí lo voy a explicar. A ver. Mirad, esto tiene como unas celdillas que hacen esta forma, como el cartón, ¿vale? y debajo otra, que hacen como el cartón, ¿vale? Entonces, si yo estas celdillas hago así, se sale, se el, agua. sale el agua, y si la pongo así, va a estar siempre conseguimos que la absorción sea perfecta y no se nos marche el agua. O sea que sé si hay que explicarlo, no hay que ser tan patoso como yo, y si ustedes la dejan así, ya no gotea. No vamos a tener ningún problema, es decir, tenemos la esponja que como la uh -huh. vamos a comprar, la humedecemos, una vez que la humedecemos, ya empezamos a hacer los cortes como ne necesitemos uh -huh. metemos esto, ah, vale. si necesitamos con esto mismo meter algunas cuñas uh -huh. para, para, para conseguir en el recipiente que tengamos y ya está. vale eh, Es muy importante sa saber eh, esto porque mm, en algunas ocasiones nos dicen, no, no, no, este mismo y me sirve para natural y artificial. No esto para artificial nunca le va a servir porque no tiene la misma densidad ni incluso en húmedo tiene la misma densidad aparte que una vez húmedo se terminará secando y perderá esa consistencia este nunca va a perder la consistencia y es estupendo supongo que también valdrá para que las flores que decidamos colocar por ejemplo en el día de los santos eh, también tengan más eh, durabilidad claro claro no eh, la razón de que se pone esto es esta precisamente muchas veces no podemos llevar un jarrón con agua entonces en lugar de un jarrón con agua lo que llevamos es este tipo de esponja que está llena de agua es decir ya ha dicho 30 veces el volumen eh, conseguimos que tenga 30 veces el peso mayor del, de lo que es el ladrillo normal que se denomina de por esto sí. eh, en este caso se denomina mossi en la marca y te voy a decir por qué porque es muy curioso en un principio los primero el primer invento que se hizo esto a principios del siglo XIX fíjate perdón no vez. del XIX no del XX Ajá. perdón a principios del XX finales del XIX eran unos eh, de, de musgo eh, forrado con eh, con unos alambres o con unas mallas y con un, y tenían una forma de mouse de ratón. Anda. vale Qué curioso. Entonces, sí, sí, sí, era muy curioso. Entonces, eh, por eso es por lo que se denomina esto también, lo conocerá mucha gente como moussy. Moussy. Ah, sí. bueno. Son materiales sintéticos y... Aquí tenemos moussy. Aquí tenemos mosi Y yo os he traído para hacer una pequeña composición que podemos llevarla a cualquier sitio y más que nada porque quede esto perfectamente... Son logrado, como margaritas. Como sí, no he traído tres sí. variedades de margaritas. Eh, dos de crisantemos más o menos normal, uh -huh. este un crisantemo más claro, este es el crisantemo más tipo margarita, y este que es el stallion, la variedad stallion, que es preciosa. Es pequeñita. El roble que ya lo estamos utilizando uh -huh. durante mucho tiempo esta, eh, en esta temporada, y a mí me parece que es, que es muy útil, muy bonito. Uh -huh. Y os he traído más, más que nada para dejaros una composición bonita y agradable aquí durante estos días. Pues sí, porque viene muy bien y recordar, aparte, la gente que va a hacer cosas para los santos, recordarle cosas como que el corte lo tenemos que hacer siempre al 10 uh -huh. bueno, así se ve, al bies, para que tenga mayor absorción, que debemos de quitar siempre las hojas, incluso aquí, que es en en, en, no va en agua, pero también conviene que lo hagamos, y eh, luego... <coughs> vamos a siempre a dividirlo de la forma que nos parezca más conveniente para hacer la composición que queramos realizar, uh -huh. ¿vale? Yo voy a col colocarlo un poco mi libre albedrío, que me parece que, que, que os quede una composición agradable. Ya saben que pueden ir jugando con su imaginación, con los colores, con eh, otro tipo de, de, de flores... O. En este caso vamos a hacer una composición muy sencilla porque más la idea de hoy era explicaros todo este el tema del el Moshi. como veis esta tiene una ventaja yo aquí ya no tengo que colocar nada como teníamos que claro. hacer en el agua que uh -huh. tenía que ir luego colocando aquí ya directamente quedan colocadas las es flores es más sencillo mucho más cómodo es la ventaja y para composiciones grandes eh, como que hacemos nosotros para iglesias o para así uh -huh. nos, nos da una facilidad de trabajo impresionante. Y para poner en casa limpio y, y, y, además, si nos va a dar duración en las flores, van a tener buen Duración, color. yo siempre aconsejo para casa, mejor el agua. ¿Mejor el agua? Sí, sí, sí, sí. sí. es Lo que lo mejor, do, donde va a absorber mejor el agua, va a ser en el propio agua, claro. Uh -huh. Vamos a ponerle unos toques de verde. Vamos a ponerle este por aquí detrás. meterlo por el medio. El saquito también es una buena idea. Sí, eh, es una adquisición que hemos hecho nueva, ahora hace unos días, es algo que no es de ahora, es, es antiguo, pero han venido estas con estos coloridos tan especiales, veniendo estos colores en morado, en rojo, eh, con unos formatos de tamaños muy útiles para nosotros, porque vienen uh -huh. eh, con los tamaños muy buenos para las plantas, ahora lo vas a ver que incluso podemos hacer para dos o tres plantas, y la verdad, me apetecía traerlo hoy aquí para enseñarlo porque es tanto para plantas como para flores, nos puede quedar unos trabajos muy monos. Bueno, yo creo que, vamos a terminar de meter este por no dejarlo, uh -huh. pero vamos, ya no le haría falta. Nos queda una composición una maravilla. sencillita, muy mona y... Para dejar en cualquier sitio de, de la casa. Así que. Lo bajamos un poquito. Hoy hay que pulir los detalles, eso ya. Bueno. Cada uno los expertos pues, saben. Esto es lo que te traigo hoy. Algo más, porque siempre nos traes algo más. Siempre sí, nos deja una sí. sorpresa para el final. No, no nos engañes, Javier, que no, estamos no, no. esperando nuestra planta. La planta de claro, la sí. semana esta vez, Me dijiste tú que era. Brezo, en cuanto ha venido por la puerta ha dicho, oh, Javier, hasta yo, brezo. Brezo, es que hemos dicho que también se llama Erika uh -huh. o Cayuna. El nombre de Cayuna se debe a que Cayuna significa barrer uh -huh. y si recuerdas, uh -huh. antaño, sí, <risa> claro. las ramosas escobas que se hacían con brezo. Es verdad que este brezo se ve también mucho seco como decoración. Como claro, decorativa. claro, claro, sí, sí, sí, sí, sí, uh -huh. se utiliza mucho en ese plan. Hay dos tipos de brezo que hay que distinguir, uh -huh. eh, brezo de interior y brezo de exterior. Eh, no es exactamente lo mismo el que se pone en los jardines que en interior. Eh, este es de interior. Este es de interior, el que tenemos aquí. Eh, el interior conviene que tenga bastante humedad, uh -huh. hay que regarlo muy a menudo, ¿vale? Uh -huh. eh, luz, cuanto más tenga, mejor y son una es una planta de eminentemente de esta época de otoño uh -huh. eh, qué más te puedo decir eh, es una planta que la verdad que es preciosa porque nos da unos colores desde el blanco rosa pálido este malva y un color un poquito más morado y, y tanto para la decoración de parterres en las uh -huh. en, la, en los jardines como en interior que queda este, este tema natural me parece que es una planta que es muy muy bonita yo las he visto incluso intercaladas Seca, no seca, seca, no seca. Sí, lo que pasa es que algunos se van secando, ¿no? Es más. Sí, sí, yo sí. creo que va a es ser. Puede ser casualidad. Yo ¿Para? creo que va a ser más, más casualidad que que eso porque lo, la verdad mira va secando enseguida uh -huh. es una planta que tiene una duración es muy barata pero tiene una duración muy más limitada ¿eh? uh -huh. más limitada es una planta totalmente de temporada la he traído también en este mismo tipo de saquete para que te haga un poco el juego aquí uh -huh. bonito y, y bueno seguimos con nuestra idea de, de otoño de plantas de otoño pues eh, muchísimas gracias javier eh, nos han traído, ya saben, muchísimos consejos y, y plantas y también otra planta para, para casa, flores, sí. tenemos de todo. Nos vemos en 15 días, Javier. En 15 días nos vemos y ya, entonces sí es que hablaremos ya más extensamente de, de todo el tema de santos, uh -huh. que son las fechas que nos toca ahora, que ya he dicho que son, a mí son unas fechas... Bonitas por una razón, siempre es un buen momento para recordar a uh -huh. las personas que se han ido, porque eso debe ser durante todo el año, pero bueno, sí, bueno. el tener un día especial uh -huh. está muy bien. Muy bien, pues hablaremos de los santos en el próximo programa, gracias Javier. Gracias a ti. Y despedimos este flores para mi casa con Floristerías Mayo.